en este vídeo voy a hacer algo diferente voy a hacer una evaluación de cómo está yendo el canal cómo están yendo las redes sociales y cómo están yendo mis ventas desde hace unos meses estoy trabajando subiendo modelos 3d a internet a ver si consigo venderlos estoy teniendo un volumen de ventas bajito pero suficiente como para seguir animándome a construir una pequeña comunidad que me ayude a seguir creciendo y de esta manera tener más visibilidad y obtener más ingresos a través de internet y os quiero mostrar cómo va sobre todo porque sé que muchos y muchas de vosotras estaréis interesados e interesadas en hacer algo parecido, así que viendo cómo son mis analíticas y viendo cómo son y observando cómo son mis datos y mi experimento, pues podéis aplicar las cosas que me funcionan, las cosas que no aunque ya os digo que no soy ningún experto y las cosas que han funcionado es posible que se deban simplemente a un golpe de suerte pero bueno, vamos a ver cómo ha ido. De momento las plataformas que estoy utilizando son YouTube, cults 3D para vender mis modelos y TikTok sobre todo para darme visibilidad. De hecho, muchos de vosotros y vosotras sé que habéis venido desde TikTok. Además tengo una cuenta en Twitter y tengo otra cuenta en reddit y una de instagram pero instagram no lo toco prácticamente y en las otras dos las utilizo para spamear cada vez que publico un modelo nuevo a ver si alguien cae desde allí y me la compra así que bueno vamos a empezar y por lo primero que quiero empezar es por la venta de modelos 3d este mes tengo unos ingresos pendientes de 29,52, es decir he generado 30 euros en un mes es cierto que no he subido muchos modelos y que últimamente estoy más centrado en las redes sociales, pero bueno el número de ventas es bastante bajo y no evidentemente no da para vivir, no da para pagar impuestos, no da para montar un negocio, como podéis ver el número total de ventas desde que vendí mi primer modelo, que ahora vamos a ver cuándo fue han sido 98 y lo que estoy viendo es que más o menos estoy teniendo unos 30 euros al mes de ventas en Cults 3D, la primera venta acabo de ver que fue el 28 de noviembre, no os quiero enseñar porque que había unos modelos que no quiero que veáis y los modelos que más se han vendido con diferencia son la pintura decorativa para la lámpara de la Ender 3, que ha tenido 33 ventas, que son alrededor de 33 euros. Algún cabrón me ha dado poca valoración y tengo pocas estrellas, pero bueno, como veis, he vendido 33, no está nada mal. Lo siguiente más vendido es algo muy parecido pero para la Nintendo Switch, que ha vendido 9. Estos son unos 10 euros porque recientemente la bajé el precio pero estuvo dura durante bastante tiempo sobre los 1,50€ casi 2 euros realmente me ha dado algo más de dinero esto luego el Suzuki Atari que se ha vendido 6 veces nada más pero bueno como tiene un precio de 1.90 deja algo más y luego lo que me catapultó un poco a las ventas de Cult 3D fue la mano de la cosa Adams que tiene 17 descargas y ahora mismo lo tengo por un euro, pero cuando la puse a la venta por primera vez estaba por tres y vendí muchas manos a ese valor, que esta, este fue el primer modelo que, que hice y la verdad es que se vendió bastante, cuando todavía no había casi manos, solamente éramos dos los que había, hacíamos manos. Esta fue una de las, vamos, la segunda más vendida. Así que balance total de las ventas de Cools 3D son en, desde noviembre, desde el 28 de noviembre, 131 euros. Estamos en abril, pues unos 30 euros más o menos al mes. Es bastante poco, pero menos da una piedra. Este es el último modelo 3D que he subido, que tiene ya tres descargas, no está nada mal y está a la venta por 2,50. Lo subí hace 15 días, es de un videojuego que va a salir en mayo, así que bueno, tiene pinta de que se va a vender. Bastante bien. Y hasta aquí con Cults. también he de reconocer que he tenido un poco abandonada la página y no he subido muchos modelos, eso me ha perjudicado bastante, tengo que ponerme las pilas y subir más modelos, pero sé que teniendo un poquito más de visibilidad en internet es posible atraer ventas, entonces estoy enfocándome en eso, ¿no? En hacer un poquito de estrategia para que la gente que vea mi contenido pues quiera comprar uno si queréis comprarme algún modelo podéis comprarlo en mi perfil de Cults. Me llamo Shay Conner, exactamente igual que en YouTube. No obstante, yo sé que el público hispano en Cults 3D no vende mucho y esto es un consejo que os voy a dar. De hecho, lo próximo que voy a hacer va a ser abrir un TikTok sin voz ni nada, simplemente imágenes para el público anglosajón y extranjero porque si os fijáis, la mayoría de ventas que tengo son de americanos, alemanes, brasileños... Es decir, es gente que no habla el español, es gente que no ve mi contenido. Entonces, como mi público objetivo o, o la gente que me compra realmente no son españoles, pues no tiene mucho sentido publicitar el contenido que yo vendo en Cools 3D a un público de habla hispana. Eso es otra cosa aparte. Así que me va a tocar hacer una cuenta de TikTok exclusivamente para promocionar mis modelos 3D y llegar a esta gente que son los potenciales compradores. Vale, ahora vamos a ir con YouTube. En YouTube eh, ha pasado algo bueno, que no me lo esperaba sinceramente. Ha crecido bastante el canal en pocos meses y os lo voy a mostrar. El primer vídeo que subí en relación con la impresión 3D y todo esto creo que fue hace tres meses no que fue este de aquí que es el de cómo utilizar blender para impresión 3d que es del 17 de enero es decir hace tres meses subí el primer vídeo y luego ya hasta el 3 de febrero no subí otro vídeo o sea que realmente son dos meses los que los que llevo más o menos subiendo vídeos a youtube y lo que ha ocurrido es muy interesante han subido las visualizaciones un 689 el tiempo de visualización son 600 horas que está bastante bien en 90 días está muy bien de hecho aquí me lo dice youtube es un 379% más que los 90 días anteriores y suscriptores he ganado 610 ahora el canal tiene si no me equivoco 1700 o algo así 1710 suscriptores hemos ganado 600 suscriptores en apenas dos meses porque ese primer vídeo lo subí un poco a ver qué tal vi que venían visitas y dije bueno voy a subir otro y luego otro y luego otro y luego otro y bueno como veis pues llegó un momento en marzo el 3 de marzo que se disparó la cosa y dije bueno pues a lo mejor es un buen momento para a empezar el canal y seguir haciendo contenido porque aparte de que es algo que siempre me ha gustado creo que bueno puede ser interesante también para otra gente porque no hay mucha información sobre cómo vivir acerca de estas cosas y este tipo de vídeos en los que se enseñan las estadísticas pues si sí es verdad que cada vez son más comunes pero son comunes entre gente que vende marketing gente que vende cosas así no yo bueno os estoy mostrando la, de manera real lo que a mí me ha ocurrido como veis he subido muchas cosas he subido muchos shorts sobre todo la mayoría son shorts porque ahora mismo youtube te premia mucho si subes shorts y si llegan muchos suscriptores prácticamente sin esfuerzo. Pero luego también he subido bastantes vídeos largos en el contenido. Veis que hay bastantes shorts pero hay también contenido largo que el contenido largo a la larga es el que cuenta. Es decir, este tutorial del ramen, el de cómo ganar dinero con el 3D, los tutoriales de cómo utilizar Blender para impresión 3D. Esos son los que realmente funcionan bien para un canal. Los shorts, al final la gente lo consume como un TikTok, ¿no? Lo ve y se pira. Así que bueno, bastante contento. No tengo muchas visitas la verdad, pero he de reconocer que de los 1.700 suscriptores que tengo actualmente, 1.000 ya los tenía anteriormente. Y esos 1.000 vienen de unas manualidades que yo tenía subidas y sigo teniendo subidas en YouTube porque este canal tiene un montón de años y he subido muchas cosas. Y a lo largo del tiempo en este canal pues he ido subiendo diferentes vídeos, ¿no? Pues, sin pretensión de nada, simplemente hacía una cosa, digo, esto tiene que quedar en internet y lo dejaba subido. Entonces tengo aquí un montón de vídeos haciendo máscaras de papel que tienen pues bueno 15, 20.000 reproducciones, 50.000, ¿no? Entonces bueno, eso me ayudó a... Ir creciendo en suscriptores. ¿Qué pasa? Que esos suscriptores que ya tenía, se van desuscribiendo. Vienen nuevos suscriptores, pero se desuscriben suscriptores antiguos, como es lógico y normal, porque este canal ya no les interesa. De todos modos, si eres un suscriptor antiguo, te animo a que aprendas 3D. Y YouTube es como está funcionando. Está funcionando bastante bien, la verdad, mejor de lo que me esperaba. Son 600 seguidores en 3 meses, que creo que es un logro bastante reconocible. Y muchos de esos seguidores vienen y venís de TikTok. Y es que en TikTok tuve la suerte de que se me viralice al contenido. Vale, mi primer TikTok es de diciembre, pero bueno, yo subía a como el que sube una historia a Instagram, ¿no? Yo, pues bueno, digo, lo subo, que lo vea quien lo vea y ya está. Y no tenía ningún seguidor, eran cuatro seguidores que me habían seguido de mi cuenta, luego otros 40 que me habían seguido porque mi novia se puso a spamear en su Instagram y me llegaron otros tantos más, hasta el día en el que subo este vídeo. He diseñado este Mew en Blender con la intención de... No sé por qué, pero ha conseguido un montón de visitas. Entonces, de estas 270 y pico mil visitas, he obtenido en TikTok, creo que son... 5.000 seguidores, casi. Sí, 4.900 seguidores. Es, es cierto que este, este vídeo no me dio muchos seguidores en TikTok. El que me dio el mayor número de seguidores fue este vídeo de aquí. Este, este vídeo que tiene 70.000 visitas fue el que me dio todos los seguidores que tengo en TikTok y muchísimos de los que venís de TikTok a YouTube. De hecho, seguramente tú hayas venido a este canal por este TikTok en el que estoy promocionando el curso de diseño para impresión 3D en el que precisamente os explico que estoy ganando dinero vendiendo modelos 3D se ve que a muchos os interesó el tema de poder ganar dinero vendiendo modelos 3D y vinisteis a este canal entonces por eso yo empecé a hacer más vídeos. ¿Qué pasa? Que a mí hacer el contenido en vertical yo no sé exactamente qué es lo que hay que hacer para viralizarlo porque sí que es verdad que tuve la suerte de que este me alcanzó 70.000, este me alcanzó las 200 y pico mil visitas, luego tengo otro que tiene 20.000, este de aquí pero el resto, el resto no, no los ve nadie o no los ha visto casi nadie bueno mil visitas tres mil visitas pero que para tiktok es muy poco no entonces bueno yo he subido unas cosas y a ver a ver si consigo seguir viralizando y que la gente siga viniendo a mi canal pero bueno más o menos esta es el balance total de todo lo que estoy de todo lo que he conseguido en estos tres meses que recapitulando son unos 30 euros al mes con cults 3d 5000 seguidores en TikTok y 1170 suscriptores en youtube de los cuales mil ya los tenía así que vamos a dejarlos en 700 suscriptores pero 700 suscriptores está muy bien en un mes para un canal nuevo y que además viene de un nicho completamente diferente y sobre todo que seguramente a los que tengáis un canal de youtube esto os interesa el tiempo de visualización en horas el tiempo de visualización en horas han sido de 602 horas que son un montón de horas 4000 es las que te pide youtube para poder monetizar yo todavía no he alcanzado las 4000 pero en tres meses he conseguido 600 y si esto sigue así pues probablemente para finales de año pueda estar monetizando el canal si no antes ya os lo iré contando todo esto entonces, mi valoración muy positiva. Este tipo de vídeos los iré haciendo, yo creo que una vez al mes o cada dos meses, iré haciendo un vídeo recapitulando cómo va creciendo el canal, cómo van creciendo las ventas, para que vosotros y vosotras veáis eh, cuál es la evolución y cómo podéis también a lo mejor replicar mi fórmula si queréis haceros un TikTok. De hecho, yo os recomiendo muchísimo que os hagáis un TikTok. Y si puede ser un TikTok en el que no habléis o un TikTok en el que habléis en inglés, mejor, porque la mayor parte de la gente que compra modelos 3D en Cult 3D son de habla inglesa o son extranjeros, entonces si habláis en español esa gente no le va a llegar nunca a vuestro vídeo. Mi consejo es ese, haceros un TikTok y bueno, todo lo que vaya ocurriendo de aquí en adelante, que sepáis que en el canal vamos a tener esta sección donde vamos a ir analizando cómo me va a mí y vosotros en los comentarios vais a ir diciendo, oye, pues yo este mes he vendido más que tú, te jodes, <risa> o lo que sea ¿sabes? Dejadme también cómo vais vendiendo si vais vendiendo, si tenéis descargas y cómo van vuestros perfiles de cool, y cómo van vuestras ventas y, y vuestras historia vale esto es todo quería enseñarlo porque ha sido un trabajo bastante tedioso de hacer porque coño no estoy acostumbrado yo a editar vídeo a grabarme y sobre todo hacer tutoriales de algo que yo llevo aprendiendo un par de años y que bueno pues que nunca me había planteado en poder empezar a enseñar a gente a hacer estas cosas así que bueno si has llegado hasta aquí y lo has visto pues muchas gracias déjame un like déjame un comentario y nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego